Su cine fue prohibido en Francia y en el África colonial por mostrar una verdad incómoda. Habló de temas muy ácidos que durante la segunda mitad del siglo XX resultaban tabú, como el proceso de descolonización de las naciones africanas, el racismo o el trauma que supuso en las sociedades tribales la llegada de los europeos. Aparte de realizar un cine social y antropológico que era muy afilado, se le considera el padre del cine verité. Que es una corriente cinematográfica que surgió en Francia y se desarrolló a partir de los años 60. En esa época el cine vivió una auténtica revolución con las cámaras. No solo se introdujo el color, sino que aparecieron aparatos mucho más ligeros que permitían grabar con la cámara en la mano e incluso en ocasiones eran capaces de grabar el audio en tiempo real y así tener sonido de ambiente. Para muchos cineastas eso supuso una revolución imaginad lo poderosos que se sentirían y las posibilidades que crearían con una cámara como la que llevas en tu teléfono móvil en fin que soy el feo estás en la filmoteca maldita y este vídeo se lo voy a dedicar a conocer un poco de uno de mis cineastas favoritos Jan Rus bueno pues empecemos un poco por la persona para llegar hasta su trabajo Además, existe una anécdota súper interesante que nos habla de todas las ganas que tenía de hacer cine. Y se trata de una historia curiosa que seguro que nos hace reflexionar sobre cómo se hacía el cine antes. Durante los años 50, 60 e incluso 70 del siglo pasado, existía un control férreo de las producciones audiovisuales. Vamos, que si no tenías detrás una productora, era prácticamente imposible conseguir el material para rodar una cinta. En Francia, sin ir más lejos, los únicos que tenían permiso para vender celuloide era la Academia de Cine Francés, y ellos decidían si te vendían los rollos o no. Así de sencillo. Jean Roach, junto a unos amigos, robaron una cinta de la institución pública y decidieron marcharse a África a sacar unas fotos y a escribir artículos para un periódico francés. Su objetivo era conseguir una cámara de 16 milímetros con la que dar uso al material robado. Después de un tiempo lo consiguieron. Por desgracia, a los pocos días de empezar a trabajar y ya en África, Roach perdió el trípode con el que se sujetaba la cámara. La verdad es que fue una putada, pero él no se resignó a dejar de trabajar porque le faltase ese trasto. Así que cogió la cámara, se la echó a los hombros y tiempo después desarrollaría el Cine Verité siendo la cámara en mano una de sus características principales. Total, que una de las primeras cosas que hizo al llegar a África fue hacer documentales sobre las tribus indígenas, para mostrarnos un poco tanto sus características como su forma de vida. Y de verdad os lo digo, ¿eh? El trabajo que hizo Jan Roach no tiene precio. Se marchó a África y capturó culturas que estaban en peligro de extinción y que a día de hoy ya no existen. Sus grabaciones son el testimonio de sociedades que son milenarias y que están a punto de colapsar por el choque cultural que ha supuesto la llegada del hombre blanco a África. Y para que os hagáis una idea precisa de lo que os estoy contando, os voy a hablar de un documental titulado Los Amos Locos. De hecho, esta fue una de sus primeras obras y apenas dura unos 30 minutos. Arrastró polémica y fue prohibido en Níger y en la propia Ghana. Y cómo no, por supuesto también se censuró en todas las potencias coloniales, desde Francia a Reino Unido. Pero ¿por qué este breve documental ha sido prohibido? No es ni por su violencia, ni por ser explícitos, ni por atacar directamente a esas potencias. Entonces, ¿qué pasa con él? Pues que Rhodes se las apañó para introducirse dentro de un ritual religioso, con posesiones incluidas. Aunque lo interesante no fue que colocase una cámara ahí dentro, sino que tenía los conocimientos y las amistades para ser capaz de hacer una interpretación de todo eso. Y la verdad que es algo muy complejo tanto de explicar como de comprender. Si queréis os cuento un poco. Pues el tema es que muchos miembros de las sociedades tribales africanas han tenido que huir del campo a las grandes ciudades, tanto por las guerras como por el hambre. Esos jóvenes, cuando vivían en sus tribus, habían formado parte de esos rituales, pero nunca habían dirigido la ceremonia. En fin, creo que me voy a parar aquí y os lo voy a enseñar con una imagen, porque eso vale más que mil palabras. Este joven que está en trance y que echa espuma por la boca, ¿sabéis por qué está poseído? Por el espíritu del ferrocarril. Este otro hace el papel de gobernador de la ciudad, y hay incluso uno por ahí que se cree el capitán general. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues que estamos viendo un proceso de absorción y de mimetismo cultural. De hecho, existen aún cosas mucho más llamativas y que puede que os pongan los pelos de punta. Viendo este ritual me di cuenta que tiene un toque muy transgresor. Las potencias coloniales están presentes, tienen a sus protagonistas, pero en el fondo se les sigue viendo como un elemento ajeno. En su día a día, estos deslocalizados miembros de su tribu no comen perro, pero para el ritual sí que van a hacer un sacrificio canino. El motivo es tan sencillo como hacer algo que los ingleses tienen totalmente prohibido, comer perro. En este escalofriante documento audiovisual podremos ver cómo el gobernador falso se enfrenta al capitán falso a la hora de decidir si el animal sacrificado se ha de comer crudo o cocinado. Yo la verdad, la primera vez que lo vi estaba medio en shock, medio desconcertado. Y no llegaba a entender por qué pasaba eso. Después, cuando el documental avanza, Rose envalentona y nos muestra algunas de sus hipótesis. Es posible que los jóvenes que formaron parte de este rito, en algún momento de su vida vieron una marcha militar. Lo que explicaría por qué aparecen esas figuras del ámbito público en su ceremonia. Y bueno, peña, aparte de todo esto, que es como el núcleo fuerte de lo que trata el documental, vais a encontraros con un montón más de cosas interesantes que os va a dar mucho que pensar y de qué hablar. Respecto a su repercusión, uf, cuando se estrenó en Francia, aparte de que se estrenó solamente en cuatro salas, fue un auténtico escándalo. Y es que nadie estaba contento. Por un lado, la gente que aparecía en el documental consideraba que Roach se había pasado de listo y que los mostraba desde un punto de vista muy salvaje. Desde el mundo académico se la tachó de racista. Y desde las propias potencias europeas les pareció una falta de respeto y que se había metido en un tema en el que era mejor no hurgar. Las potencias europeas en ese momento no estaban dispuestas a reconocer todo el daño y todo lo que habían expropiado de África. Si os interesa el tema de la magia o de las religiones tribales, no podéis dejar pasar este documental, porque también se encuentran latentes. Esta sensación de incomodidad que ya generó en uno de sus primeros documentales fue una constante durante toda su obra. Y Peña, os lo digo de verdad, no estoy exagerando. Por ejemplo, su primer largometraje, que se titula Yo, un negro, fue censurado por el gobierno de Costa de Marfil, ...por mostrar a una persona que vivía en la calle... ...las autoridades de este país le dijeron que no hubiese tenido ningún problema... si hubiese grabado a un abogado o a un médico burgués... ...pero que desafortunadamente había elegido a un vagabundo... ...y ni la pobreza ni ese tipo de personas se han de mostrar en los medios de comunicación... ...y creo que es algo que a día de hoy aún es molesto, ¿verdad? Ay, la pobreza... Es mucho mejor cuando los gobiernos la barren y la esconden debajo de la cama. Luego al final juntan tanta mierda que nos acaban salpicando a todos. Pero bueno, no ese es el tema. Por si todo esto os pareciese poco, el gobierno francés también trató de prohibir esa película en África. Porque el héroe negro pelea con un hombre blanco. Y aunque pierda el africano, para los franceses esa era una escena peligrosa. No vaya a ser que cundiese el ejemplo y tuviésemos unos riots. Por si os estáis preguntando, ¿de qué va esto? Pues habla sobre los procesos migratorios en África. De cómo los jóvenes tienen que emigrar y que lo hacen en busca de una vida mejor. Muchas veces plagada de ilusiones y de fantasías. Cuando esa gente se enfrenta a la realidad, descubre que las cosas no son como lo habían pensado. Pero lo interesante de este trabajo no es precisamente su argumento. Joder, igual que con la peli de Tarantino. Sí, pero sin que sea una mierda. En fin, que lo que nos trae Roach es una propuesta muy pero que muy arriesgada y que sentará las bases del futuro cine verite. Roach les plantea rodar un film donde interpretasen su propio papel, donde tuviesen el derecho de hacer y de decir lo que ellos quisiesen. Así, algunos se inventan unos personajes y otros muestran su cruda realidad. Ceder el medio así a los protagonistas era algo totalmente revolucionario, y el resultado que tuvo fue un cine totalmente distinto al resto de cosas que se habían hecho anteriormente. Son los auténticos protagonistas reales de las historias, los que se encargan de dar vida a la historia. Lo que consiguió fue transmitir un relato mucho más sincero y honesto de lo que las gentes pensaban, y alejado de la subjetividad que traen los propios directores, y más cuando están trabajando en un país que no es ni siquiera el suyo y del que desconocen muchas partes de la cultura. De esta manera, Roach, cuando cedió esta responsabilidad, consiguió que su cine fuese mucho más honesto. Y ojo, que esto no significa que su cine fuese objetivo. Según Roach, la objetividad en el cine no existe. De hecho, tengo una anécdota que sirve para entender por qué Jean Roach cedía a los protagonistas la creación del discurso. Este director nunca utilizaba técnicos de sonido profesionales, solamente cuando grababa en Francia y porque él entendía que quien lo estaba haciendo era un francés y que en el fondo estaba trabajando sobre su cultura. En todos los metrajes que realizó en África, que es algo así como el 90% de su trabajo, siempre utilizó como técnicos de sonido y de ayudantes a la gente que vivía en las aldeas y que por supuesto no eran profesionales de nada. Y si los eligió, pues fue porque creía que eran las personas más indicadas para apreciar esos matices. Durante su vida Jan Roach realizó unas 70 obras cinematográficas, de las cuales unas 7 8 serán películas. Tiene como unos 5 documentales que superan la hora de duración y el resto de sus trabajos son cortos. Y por si esto sirve de inspiración, nunca estudió cine. Él en verdad era un ingeniero de minas que se dedicaba a volar puentes para que los nazis no pudiesen cruzarlos. Para evitar represalias consiguió huir hasta África. Cuando volvió a París solo tenía una idea en la cabeza, quería filmarlas y trabajar con ellas. Y gracias a su trabajo tenemos uno de los pocos testimonios vivos que nos quedan de esas tribus, porque si no es posible que ni siquiera nos quedase eso. Su labor como antropólogo y como etnólogo es… de lo más grande que le ha podido pasar a esta ciencia social, os lo digo de verdad. Si os gusta Chris Marker, Godard o el cine francés en general, no podéis dejar escapar este autor. Aparte de ser el máximo referente dentro de la antropología visual, este tipo es famoso dentro de la historia del cine por haber creado, diseñado y desarrollado el Cine Verité, que es algo con lo que Bertov en los años 20 ya jugó, pero que termina de definir Jean bueno, peña, pues aquí llevo ya un ratito hablando de Jan Rus, y todavía no he sido capaz de hablaros ni siquiera de una décima parte de su filmografía. Si de verdad este tema os ha interesado, hacedmelo saber, y si me dais unos cuantos likes os prometo que el vídeo del domingo es la segunda parte, hablando sobre lo que es el cine verite en más profundidad, y sobre todo mostrándoos cuáles son sus mejores películas, que de hecho, las que yo considero mis favoritas de su cine no os he mencionado ni una sola. Y peña, no olvides que este canal no se monetiza, que ver vídeos del YouTube con anuncios es un auténtico rollo y que conmigo eso no te pasa. Si te apetece apoyar mi amor incondicional a la cultura y que no me venda, ya sabes, apóyame en Patreon. Si no, acabaré volviéndome una sucia rata como el resto. No, no creo que eso pase, pero apóyame en Patreon. A los que lo hacéis, mi eterno agradecimiento. Y ya está, peña, nos vemos en los vídeos.